Buenas noches. El motivo de esta rueda de prensa y otra posterior es volver la vista atrás con los ciudadanos de Coín para ver el camino que se ha recorrido por nuestro grupo Adelante Coín desde el principio de la legislatura. Más que reiterarnos en la crítica al equipo de gobierno, cosa que ya se ha hecho en los plenos y en las ruedas de prensa en las que ha sido necesario, pensamos que es más positivo hacer un recuento del trabajo ya hecho, y para ello lo dividiremos en cuatro grandes bloques. El área social, económica, medio ambiente y finalmente municipio y territorio. A la hora de hacer un balance del trabajo realizado en el área de social, que es por donde vamos a empezar, no es fácil dar una visión de conjunto por la gran diversidad de temas que abarca, pero vamos a hacer un resumen agrupando las mociones para que se tenga una perspectiva del trabajo realizado. Nuestras mociones han ido dirigidas principalmente hacia los servicios públicos, la gestión social,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 y hemos hecho propuestas para formas alternativas a las que se están imponiendo en la actualidad, tanto para las personas mayores como para los dependientes, como es el caso de las viviendas tuteladas. También hemos hecho propuestas para garantizar las pensiones de viudedad a las parejas de hecho. En su vertiente laboral, hemos presentado mociones contra la precariedad de las empleadas de hogar y también para mejorar las condiciones del personal de ayuda a domicilio. En cuanto a igualdad,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 ...porque la pandemia ha afectado, como sucede habitualmente... ...a los colectivos menos favorecidos y de forma más general a las mujeres. Finalmente, de forma más específica, se han presentado mociones sociales... ...contra la proliferación de las casas de apuestas... ...y para mejorar el sistema de transporte público. Además de las mociones que se han detallado... ...se han realizado otras propuestas tan diferentes... ...como pedir la adhesión a la solicitud... ...para la vuelta de la maternidad al hospital clínico... ...o se han hecho aportaciones para el entendimiento con la policía local. En ambos casos se han mantenido reuniones con los colectivos y plataformas afectados. Para nuestro grupo también ha sido especialmente importante informar a la ciudadanía... ...tanto de las distintas problemáticas como de nuestra postura... ...y cuáles han sido nuestro, nuestras propuestas para cada una de ellas. Por eso hemos dado numerosas ruedas de prensa sobre todo y cada uno de los temas que se han expuesto...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 y también de críticas cuando ha sido necesario, pero sosteniendo siempre en nuestras posiciones con datos frutos de un trabajo, antes que con medias verdades y un argumentario de teléfono móvil. A partir de ahí, es potestad de la ciudadanía de Coim, el decidir si nuestro trabajo eh, ha sido favorable. Respecto al área económica, eh, hemos presentado durante esta primera mitad de la legislatura mociones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 por ejemplo, se ha hecho un análisis en profundidad con propuestas constructivas de los presupuestos municipales para los ejercicios de 2020 y 2021, un análisis de la cuenta general y liquidación de 2018 y de 2019, así como de la liquidación de 2020. Hemos presentado propuestas a las bolsas de empleo, aportaciones a la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de conservación de recursos naturales y desarrollo sostenible. Y eh, elaboración de propuestas en todo el periodo peor de la pandemia. Hay que decir que ante, durante el año que hemos tenido peor de pandemia, desde el principio, ante las peticiones reiteradas de la oposición, ya que el equipo de Gobierno no se quería reunir, durante marzo y abril no se realizaron plenos, pero sí siete juntas de portavoces. Una de las cuestiones por las que insistíamos en esas reuniones es porque pensábamos que en la situación que se empezaba a vivir a nivel internacional era más importante que nunca llegar a acuerdos y trabajar todos y todas a una para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Gracias a esa insistencia llegamos a tener un primer pleno extraordinario el 30 de abril, en el que se aprobaron una serie de medidas consensuadas. Las que aportamos desde adelante COIN fueron refuerzo en el servicio de ayuda a domicilio, posibilidad de que un grupo político pudiese donar para fines sociales del ayuntamiento la cantidad equivalente al 15% de la remuneración de su integrante hasta el final del año, así como la donación del 50% de lo correspondiente a su grupo político municipal hasta el final de ese año. De hecho, desde adelante COIN, esto lo llevamos a cabo y la donación eh, fue para servicios sociales. Otra de las propuestas era dedicar el 20% del superávit del presupuesto del año 2019 a medidas sociales y o de reactivación económica. Continuar con la contratación de artistas locales siempre que fuese posible para los diferentes eventos que se desarrollasen. Estudiar por parte de los servicios jurídicos y económicos del ayuntamiento las posibles bonificaciones de impuestos y tasas. Estudiar por parte de estos servicios jurídicos la posibilidad de subir el IBI a aquellas grandes empresas que no bajaron sus ventas y que facturaron más de un millón de euros. Que se estudiase la posibilidad de elevar las tasas por aprovechamiento especial de dominio público, como electricidad o telefonía. Que se estudiase el establecimiento de ayudas para el pago de licencias de apertura que se continuase con la diversificación del tejido productivo en nuestra localidad, apoyando a sectores como la bioclimatización de edificios, manufactura de productos agrícolas, ganaderos y artesanales. También solicitábamos reclamar a la Junta de Andalucía un incremento en las transferencias para servicios sociales, solicitar a la Junta continuar con el refuerzo de la sanidad pública, solicitar también un nuevo plan de empleo y, por último, pues, eh, se pudo incluir, solicitar al Gobierno de España regular la normativa para que cada municipio percibiese unos tributos propios mínimos y solicitar también al Gobierno de España la modificación de las reglas del gasto y que se promocionase los sectores económicos que ayudan a levantar la economía de forma sostenible, como el I D, energías renovables o la agricultura. Aparte de todas estas propuestas, en el área económica se llevaron a cabo una serie de ruedas de prensa para defender nuestras propuestas. Por ejemplo, ruedas de prensa sobre la propuesta de hacienda de utilización del superávit del ayuntamiento, rueda de prensa sobre fomento de la agricultura, sobre el plan aire de la Junta de Andalucía, sobre los presupuestos municipales de 2021, ruedas relacionadas con la industria textil de la provincia, sobre la factura de la luz, sobre la creación de un espacio de emprendimiento… ...de proyectos de cultivo de trigo en la Jara y ventas en Molinos de coín ...sobre la deuda municipal, sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía... ...dimos en distintas ocasiones informaciones sobre el ingreso, e ingreso mínimo vital... ...y ruedas sobre el apoyo al pequeño comercio. Por último, en este área económica eh, hemos tenido durante estos dos años pues, reuniones... En primer lugar, eh, puramente municipales, como la asistencia a la comisión de becas para, eh, para estudiantes, pero también asistencia a reuniones mensuales con COIN Emprende, reunión con empresa de diseño web para aportar a comercios de COIN, reunión con Asociación Algarvía en Transición para Información sobre Moneda Local, puesta en marcha de una oficina para asesoramiento de solicitudes del impuesto mínimo vital, del ingreso mínimo vital, perdón, y asistencia al encuentro empresarial, empresarial eh, Pymes-Valle de Guadalhorce de la Escuela de Negociado Internacional.